¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, hoy no actué yo, no actuó Coca, pero vine de asistente. Y estamos con los personajes que actuaron hoy. Uh, y ¡Hola! Y... Tenemos un, ¿Ay, un nuevo, personaje? nuevo personaje. En YouTube igual él ya estaba, ¿no? Sí. En, en el primer video que yo estuve bailando, ¿se acuerdan? Sí. ¡Ah! Sí. Bueno, nada eso. Bueno, que hable de nuevo, a ver bueno, cómo te pasa, sentiste. Pasaron unos meses, eh, ahora tengo otro personaje. Eh, me voy a llamar Pato. Eh, voy a ser un futbolista internacional no, mucho, internacional. no mucho. Más o menos como él. Eh, y bueno, nada, lo tienen que ver porque les va a encantar. Sí, actuaron bien. Hubo una escena hoy donde, donde dije: ¡Wow! Opa. Nuevo? No, lo que tenés que hacer ves, es no está. mover mucho. Ah. Sí, te mueves mucho, mamita Capaz es algo. Ahora sí, bueno, ahora sí no, no, no, sí, eh, esa parte quedó. ¿Quedó? Sí, bueno, no sé qué cuentan la experiencia de hoy. Hoy lo que tuvimos tuvimos mucho frío. La última vez que estuve, hubo mucho calor, pero hoy mucho frío casi. Qué viento, no hay punto medio en esta serie. O no, no? muy caliente no, no, no, o no nada, es muy casi, frío, sí. sí. sí. Blanco o negro. Y bueno, no sé cuenten cuentan los personajes que tuvieron dieron todo con el frío. ¿Vos te en bolas hoy? Sí, sí, sí. Eh, yo estuve una musculosa, agujereada. Eh, sí. Medio que me quedaba de top. Eh, sí. Hace mucho frío. Pero bueno, lo di todo, eh, espero que les guste mi personaje, cuando lo vean ya me conocen, ya nos conocemos, así que nada... que ¿Quién sos? Ah, yo soy eh, Guido, es un, una loca bastante mala, mala y creída. Pero nada, les va a gustar el personaje, como todos los personajes de la serie. Así que nada, espero que estén atentos ahí a Youtube, a que se suscriban, que tenemos que comer. Eh, ah. Nada más. Sí, y están esperando las facturas, así que por favor... Si eh, somos, somos 13 personas más o menos y compramos una docena de facturas. <risa> claro, no, Vamos a claro. ese nivel, así que pongan like, donen áreas de mercado pago. Y hay una escena de hoy que no puedo spoiler nada, ¿no? No, no cuentes nada de Gastón también. ¿Qué? Ay, Gastón, habla. ¿Qué te pareció hoy, Gastón? Estuvo bueno. Repetirle el beso. Ah. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ¿Con quién? ¿Con quién? Ah, listo, no eso no se sabe, sabe con quién. Bueno, regresamos. regresamos a una escena? ¿Quién besó a quién? ¿A yo, besé a, yo besé a Gastón y tuvimos sexo. No. Oh, bueno, tí, tí, un montón, un montón, chicos. Ya no es más gay. Me he equivocado. <risa> <risa> y, <si, ¿te> <risa> y si este video llega a mínimamente 10 likes, uno de los actores pasa a su OnlyFans. Ok, ok, ok No sabemos quién Hola, hola, hola No, no, no Bueno, nada, eso Bueno, lo de Lonelys fans es verdad Así que vaya alguno abriéndose Bueno, eso, espero Que sigan Viéndonos Va a haber más encuesta a los actores Estamos teniendo un tema con la grabación Con los audios, la tercera me va a salir bien Ahí está. Y le propuse al director que dijo: Me autorizó, va a haber un juego para los actores. De preguntas. ¿Sí? ¿Sí? Uy, me encanta. No, ahora no. Okay. Más adelante. Algo del amor, algo de, de oh. nuestras vidas amorosas. ¿Existe el amor? ¿Existe? ¿Es, para mí sí. ¡Existe el amor. Sí, existe el amor. Hay amor en Buenos Aires. No. Oh. Cierro, ¿no? Está muy callado el futbolista. ¿Cómo que sí? Hay amor, sí, sí. Hay mucho amor. <risa> Hay mucho amor, sí, sí. sí. Bueno. Y espero, esperamos todos que compartan, si les gustó, que compartan a los amigos, y si no les gustó no digan nada. O igual. Sí, compártanle igual, compártanle igual, compartanle igual. Sí, compartanlo igual, compartanlo igual. Compartan. Esta, esta serie es especial para verla con amigos, con amantes, con novios, con novias, con novies, en Netflix. No, ah, todavía no vamos a estar en Netflix. No, todavía no. <risa> es, es por YouTube, así que es gratis. Sí, ¿Qué sí, más querés? Sí. Hay escenas que no son gratis. Ah, ¿tienen Ay, que pagar? Sí, uh. esas no las podemos contar. Así que bueno, lo esperemos en la próxima. Chao. ¡Chau! ¡Chau! Eh... eh... Mira cómo se acabó. Ya no llego a doble. Estaba tranquilo. Pero porque te cae en el entonces. Sí, pero, pero la verdad, mató primero. Bueno. ¿Estamos? Quedó. ¿Botitos? Yo elijo creer que se acabó. Mm. Yes